Bueno, estamos entonces, también le agradecemos a quienes se sumaron a participar. Eh, vamos a empezar primero con una exposición de, de Luisa Isaza Ibarra, ella es abogada y es eh, investigadora del Centro de Estudios en Libertad de Constitución y de la Universidad de Palermo, y la invitación fue para que nos cuente un poco sobre lo bueno, que es el Derecho al Olvido y si hay algunos casos que nos pueda contar, eh, así que la, la escuchamos, yo me voy a poner, me voy a mutear, también en silencio vamos a aquí en la lista. Gracias. Listo. No, muchas gracias a ustedes por tenerme hoy acá. Eh, se darán cuenta por mi acento que soy colombiana, pero sí, hace ya algunos años trabajo con, con el CL investigando, tra también trabajo acá investigando. Bueno, como saben, hoy vamos a charlar sobre el llamado de derecho al olvido y el derecho a la información, o sobre la ten, sobre, específicamente sobre la tensión que hay entre el concepto del derecho al olvido y pues, el derecho a la información. Eh, esto es, bueno, entonces, vamos, quisiera iniciar diciendo de qué trata eso del derecho al olvido. Entonces, eh, bajo el nombre el derecho al olvido, nos referimos a las solicitudes que algunas personas hacen para que se elimine, se borre, se oculte de, de Internet información sobre ellas que es cierta, información cierta. Si no, en principio no hay una disputa por la falsedad de lo que se dice o por la veracidad de lo que se dice, sino que se inicia reconociéndola y que la información que se publica es verdadera, pero que ya es hora de borrarla. Esto es importante porque hay muchas tensiones entre la libertad de expresión y, no, y, la, y el acceso a la información y otros derechos, pero, eh, pero frecuentemente esas tensiones. Partían de que una persona dijera es que esa información no es cierta. Son los típicos casos de difamación, ¿sí? De, en Colombia se llaman injurias y calumnias, en las que, pues, hay una afectación al derecho al honor, al buen nombre, a, a la reputación. Pero estamos hablando, de nuevo, de información que es cierta. Entonces, quiero iniciar contándoles sobre el caso que le dio Origen. A, pues, al, al concepto del derecho al olvido, que es el famosísimo caso de Mario Costeja. Entonces, aquí les voy a mostrar unas diapositivas muy sencillas. Eh, vamos a ver si lo logro. Sí. Acá. Vamos a ver. ¿Ahí ya lo ven? creo que sí. Sí, sí, perfecto. Listo. Ahí. Discúlpame. Acá. Bueno, entonces, como les dije, el caso de Mario Costeja. Entonces, esto es un señor catalán que un día hizo lo que muchos de nosotros seguramente hemos hecho eh, y es la búsqueda vanidosa eh, o vanity search en la que uno se busca en los buscadores en Google para ver qué información eh, tienen sobre uno. Entonces, el tipo encontró una información sobre, era un anuncio judicial publicado en un medio de comunicación sobre un remate de un inmueble del que él era titular porque el tipo tenía deudas, creo que eran deudas a la Seguridad Social. Entonces ahí decía, se va a rematar el mueble del señor Mario Costeja el día tal. Esta publicación se había hecho en los años 90, pero, en, en los 90, pero ya ha entrado en los 2000, el tipo hace la búsqueda y aparece en el archivo digital del periódico que él había publicado. Entonces el tipo se va al periódico y le dice, Oye, aquí tienes información y el medio le dice, no, esta información se parte de nuestro archivo y tenemos derecho a tener nuestro archivo de internet. Entonces, como no puede por ahí, se va contra Google y le dice, final de Google, ustedes están violando mis datos personales, sí, están, están incurriendo en una violación a la ley de datos personales o a la Directiva Europea sobre Datos Personales. Lleva el caso eh, primero en España y luego el caso llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que el tribunal eh, dice que Google, en efecto, al indexar o tomar los, las páginas, digamos, los sitios de otras personas para mostrarlos en los resultados de búsqueda. Eso se le llama indexar. Es que Google, al indexar páginas de otras personas, está haciendo tratamiento de datos personales de los datos que publican esas otras personas. Y le dice a Google que, en efecto, tiene que ocultar la información. Ya vamos a ver cómo. Pero a partir de esta, de esta decisión del Tribunal Europeo, eh, los buscadores, no solo Google, tienen que hacer, tuvieron que crear un sistema en el que ellos tienen que considerar las solicitudes que hagan personas para que se elimine información que ellos consideren que es inadecuada, no pertinente o excesiva. Es decir, la persona le dice, mire, sí, esta información puede que sea cierta, pero yo creo que ya ya no es pertinente y ya es hora de que usted la, la borre. Entonces, esas son las palabras que usa el tribunal. Eh, que ahí uno podría hacer muchas, mucho, uno podría dar muchas discusiones sobre qué carajos es algo inadecuado, que es impertinente, que es excesivo, pero bueno, esos fueron los términos que, que ellos usaron. La manera en la que el tribunal eh, dice que Google tiene que cumplir esta orden es que tiene que desindexar el, digamos, el link a esta publicación, eh, si, un, si una persona busca el nombre del señor costeja eh, eh, Entonces, es como, bueno, hay... Digamos, el paralelo que se hace es como, si yo tuviera una biblioteca, yo tendría que sacar la, digamos, la, la tarjeta del índice de la biblioteca que me dice dónde está ubicado un contenido, el contenido no se va a borrar, no se va a sacar de esa biblioteca sí si esa publicación de medio de comunicación va a seguir estando disponible ahí, pero ya no voy a tener ese, digamos, ese índice que es Google para llegar a ese contenido. Cuando yo busco el nombre de la persona, es decir, cuando yo busco el mario que esté. Entonces, eh, bueno, acá está la ilustración para... Ay, no sé por qué no se carga, pero bueno, entonces esto no es nos lleva a preguntarnos qué hacer en otros casos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el señor Chapo Guzmán eh, dijera ya, eh, no sé, yo ya estoy respondiendo ante la justicia, he cumplido mis, conde mis condenas en unos años y pues yo creo que ya es hora de que se borre ese pasado en el narcotráfico que yo tuve? ¿O qué pasaría, por ejemplo, no me están cargando aquí, eh, un caso, por ejemplo, acá acá tengo el caso de un, de un futbolista. Vamos a ver si... No, es que la tengo... No, bueno, de un futbolista, este es un caso real que se llama Braulio Nóbrega de España, que pues el tipo fue condenado por delitos sexuales en su país. Luego iba a ser contratado como futbolista después de haber digamos saldado sus cuentas con la justicia. Iba a ser contratado como futbolista aquí en Colombia un equipo de botas que serían millonarios, pero cuando se supo que él había cometido sus delitos, el equipo rápido, rápido decidió no contratarlo, entonces uno podría decir, bueno, pero pues el tipo ya saldó sus su penas, digamos, porque vamos a las cobrando. ¿Será que se debería borrar esa información? Pero también uno podría decir, bueno, ¿y qué hacemos con las víctimas de este señor que están interesados en que esa información se conozca? O qué pasa si yo en un futuro, pues no sé, voy a contratarlo en alguna cosa o yo voy a tener una relación sentimental con este señor y yo quiero saber qué esto pasó. Otro caso que les puedo mencionar, como para ponerlos a pensar, es qué hacemos con los desmovilizados de las Farc. Por ejemplo, acá, acá en Colombia, no pensemos en los, no pensemos en los comandantes, eh, digamos de alto nivel, sino los, los desmovilizados, digamos los que eran guerrilleros más de a pie que eran campesinos, que se metieron a, a las tierras porque esto era una opción para, para trabajar y vivir. Y nos, en Internet, por ejemplo, puede haber fotos o pueden estar sus imágenes relacionadas a que pertenecieron a esta guerrilla y que hoy no pueden reintegrarse completamente a la sociedad por la discriminación que puede haber contra ellos. O qué hacemos, por ejemplo, con los casos de un menor de edad que comete alguna tontería porque se estaba tomando alcohol cuando era menor de edad y esa información está por siempre en internet, entonces se la vamos a cobrar por siempre. Entonces, luego de que, de que se dio el caso de Costeja, eh, se empezaron a iniciar solicitudes, se empezaron a enviar solicitudes de derecho a olvido en otras partes del mundo. Quiero contarles cuál fue mi primer caso de derecho al olvido que fue eh, el de este cirujano que está acá a la derecha, este médico, que eh, fue acusado por esta periodista y por otras personas de cometer errores muy graves en, en sus cirugías plásticas y que además no era ni siquiera cirujano plástico. Esta periodista que está acá, que además fue víctima de este hombre, pues inició toda una campaña para exponerlo a él y a otros médicos cirujanos. Eh, y, pues, no, nos llegó alguna vez la solicitud de este tipo diciendo, sí, pues, esto es cierto, pero, pues, ya pasaron tres meses desde que el medio de comunicación hizo esta publicación y ya es hora de que, pues, sigamos adelante y yo tengo derecho a que esto se olvide. Entonces, eh, ese fue el primer caso que yo recibí, de derecho al olvido, como para, pues, ponerlos a pensar. Ha habido casos que han llegado mucho más arriba en, en los que se han dictado distintas eh, soluciones de olvido, por así decirlo, distintas órdenes de olvido. Entonces, unos casos, como el, de, el caso del señor Costeja eh, en Europa, eh, en unos casos los tribunales ordenan que se debe desindexar el contenido. Dan la orden, a, por ejemplo, a Google para que quite el contenido de, de sus resultados de búsqueda. Hay otras órdenes que ordenan directamente eliminar el contenido que pues es una solución todavía una solución no, digamos una orden todavía más radical porque el medio de comunicación ni siquiera puede tener su archivo digital disponible. esta solución por ejemplo de eliminación se dio en un caso en el año 2016 de la Corte Suprema de Justicia de Chile donde una persona pedía que después de 10 años eliminara eh, una nota periodística sobre una participación de esta persona en un delito que se eliminara, y así fue, se eliminó completamente. En Colombia tenemos un caso en de desindexación que tiene la particularidad que no dio la orden al buscador, o sea, no le dice a Google que tiene que desindexar, sino que le da la orden, directamente al medio de comunicación. Te dicen, usted tiene que encontrar la manera de que eso no salga en Google, porque la corte estimó que era problemático encargar a Google de esas decisiones. Pero pues ya vamos a ver que eso pues tiene... El hecho de, de dictar eso, de esas, esas órdenes al medio de comunicación también tiene unas consecuencias. Este caso fue, es un caso muy conocido, eh, se llama el tiempo versus gloria comúnmente, y es un caso de una mujer que, fue, que trabajaba en una agencia de viajes eh, y fue vinculada en un caso de trata de personas. Entonces, la, la agencia de viajes, en efecto, tenía el, el negocio de trata de personas. Esta persona fue capturada como una de las personas involucradas en ese negocio, fue vinculada a un proceso penal, pero el proceso prescribió, entonces, finalmente nunca se conoció si esta persona era inocente o culpable, pero había una nota de medio de comunicación nacional que decía que ella había sido capturada, entonces ella decía, soy inocente, eh, nunca se demostró lo contrario, pero sigo siendo estigmatizada por el hecho de es que aparezco en esa, en esa nota de ese medio de comunicación. Entonces, este fue el caso en el que les digo que la Corte Constitucional de Colombia decidió que era mejor desindexar la nota pero pasándole la responsabilidad al medio de comunicación. Un caso reciente que seguramente que muchos de ustedes conocerán pues es el caso de una celebridad argentina que se llama Natalia de Negri el ella dice, bueno, ya han pasado 20 años de, de estos videos que están, eh, pues que originalmente se emitieron en televisión y que ahora están en internet, que pues eran videos como de su vida como... Mediática, una pelea con otras mujeres y cosas por el estilo. Y, y nada, creo que eran las noticias que la vinculaban en una, una causa criminal que fue amañada en contra de él. Entonces, él decía: ya han pasado 20 años, más de 20 años de esto. Ya es hora de que, de que esto se olvide. Y en este caso, se da la orden de nuevo contra el buscador es decir, directamente contra Google. Entonces, la idea de esta charlita es que ahorita pues debatamos un poco. Eh, entiendo que el profesor Loretti quiere como eh, prender la chispa para el debate, pero yo pues, quería dejar unas reflexiones de las que seguramente eh, discutiremos algunas más adelante. Entonces, lo primero es que quiero llamar la atención sobre la, lo problemático, que es que en Europa y pues en algunas partes aquí también, como en, en, en América Latina, como en este caso en Argentina, se encargue a una empresa privada extranjera de tomar este tipo de decisiones donde hay impacto derechos fundamentales. ¿Sí? ¿Con qué estándares debería Google estar tomando esta decisión? ¿De verdad Google es la empresa o la institución que va a estar tomando estas decisiones? La primera reflexión. Lo segundo es, uno de los, de los criterios que, que se dio en el caso europeo y que se señala pues, también, por ejemplo, en el caso argentino, es... Esto ya es irrelevante, si acá ya no hay ningún interés en conocer esta información, entonces otra reflexión ahí es cómo juzgamos hoy lo que puede ser relevante en cinco años. ¿Qué tal eh, este señor Costeja quisiera lanzarse a, a un cargo de elección pública? Bueno, de pronto el caso del señor Costeja no, pero eh, no sé, el cargo, eh, por ejemplo, el, el caso de estas personas desmovilizadas de las partes. Yo quisiera saber que estuvieron en las FARC y no quisiera que esa información estuvo, estuvo por ahí, escondida. Entonces, es difícil juzgar hoy, que va a ser relevante mañana. La tercera cosa que les quiero decir es, se dice mucho en estas sentencias, es sobre todo en la Argentina, es muy notoria. Aquí ya no hay ni interés público, ¿sí? aquí esto es puro morbo, esto es puro ¿sí? es entretenimiento, y quiero llamar la atención sobre... Lo complicado que es ¿sí? no esto que es contenido basura y ya, porque entonces, ¿qué vamos a empezar a prohibir después de eso? sí Entonces, vamos a empezar a prohibir esos programas de espectáculos, eh, los chistes, lo que en, en, en, las cosas en las que la gente no encuentra un interés, un interés público, digamos. Eh, entonces, también es muy complicado establecer esas líneas. ¿sí? Si trazo esa línea ahí, detrás de eso, se se podrían prohibir muchas otras cosas. Eh, lo cuarto es que los jueces están tomando muchas decisiones, y esto, en esto, pues, si tienen interés podemos entrar más adelante, pero toman decisiones técnicas sin conocer cómo funciona Internet, y esto es muy notorio, por ejemplo, en el caso colombiano que les mencioné. Que, eh, eh, y, bueno, finalmente, pues, Quería contarles que en el caso europeo esto se hizo con fundamento, en la, como lo dije, en la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Sí? El tipo dice, usted está haciendo tratamiento de, de, de mis datos personales. Esta tesis de, de, de tratamiento de datos personales se está tratando, o pues, según pues, mi experiencia, se está tratando de importar a América Latina. Yo lo he visto en varios casos en Colombia que le dicen a un medio de comunicación, usted al decir yo de dónde soy, cómo me llamo, dónde nací, lo que sea, está haciendo tratamiento de mis datos personales y yo quiero pues llamar la atención sobre el hecho de que es muy problemático que al hecho de contar historias le demos tratamiento de una base de datos. ¿sí? O sea, por el hecho de que en una noticia periodística yo mencione el nombre de una persona, dónde nació, dónde creció, dónde fueron sus delitos, lo que sea. El hecho de que yo mencione datos que, en efecto, son personales no quiere decir que esa nota periodística se convierta. En, un, en una base de datos. Y, eh, sí, yo necesito datos para contar historias y no por eso debería aplicarles una ley de protección de datos personales. Voy a dejarlo por ahí porque nos dieron diez minutos, creo que ya los ya les di a ellos, para pasar al, al profesor Loretti y luego la discusión. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, eh, Luisa. Dejaste un montón de, de cosas para pensar, así que voy a ir rápido a, a Damián para, para que él pueda hacer su, su, sus reflexiones o su, su miradas sobre este tema y después abramos un poco al intercambio y, eh, y al debate. Eh, Damián Loretti, él es abogado, es profesor universitario, es especializado en política, derecho a la comunicación y la información. Eh, y recientemente fue finalista para el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión, eh, así que sin más preámbulos. Eh, Damián, te invito a que, a que participes, ahorita el micrófono para, para que puedas a ver. Ahí está, muy bien. Eh, todo bueno, tuyo. buenas tardes a todos, todas, todes, muchísimas gracias. <coughs> voy a voy a provocar un rato. No tengo todas las certezas, ni mucho menos. Eh, ni siquiera tengo alguna solución. Lo que tengo son dudas. Eh, primera cosa, Custellá se resuelve en el marco de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que no tiene una cláusula de prohibición de censura como tiene el artículo 13 de la Convención Americana, lo cual es un, es un tema relevante porque opera diferente. Este, la Corte Interamericana, cuando se eliminó un link, en el caso de Herrera Ulloa, que iba de una noticia a la sentencia, que decía que la noticia era falsa, eh, planteó la Corte Interamericana que eso era un caso de censura. Partiendo de esa premisa, que es que no se acepta la censura en el artículo 13, tengo malas noticias. La Relatoría Especial, cuando hace las declaraciones conjuntas este, con la con las otras relatorías, o incluso en los informes, avalan la existencia de bloqueos. De hecho, el ex relator Bertoni, que algo tiene que ver con el CELE, en, en un artículo a propósito de los 30 años de la opinión consultiva 5, dijo que reconocía los esfuerzos de tratar de ensamblar la interpretación del artículo 13.2 con el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el 10 de la Convención Europea, pero se parte de una premisa diferente. O sea, hay una prohibición absoluta que dejó de ser tan absoluta y hay algunos otros informes de la Comisión Interamericana y de la Relatoría que no termina de zanjar o de ratificar que está prohibida la censura, salvo el caso de los espectáculos públicos. No sé si va a dar el tiempo, pero eh, de esto hay tres, cuatro párrafos en varios informes. Eh, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión del 2000. Tiene un punto 3 que dice: toda persona tiene el derecho a de acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya si esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados. Y en el caso que fuera necesario, actualizarla, rectificarla o enmendarla. Se pone el ABS Data dentro de un problema de libertad de expresión. Ahora, hay varios países en los cuales, en el caso Argentina, los medios de comunicación no están afectados por la ley de ABS Data. Eso fue un enorme conflicto en la época de Fujimori cuando puso labias data sin límite. En la constitución argentina sí tiene límite. En otras constituciones está resuelto no del mismo modo prolijo. La, la colega acaba de explicar lo que pasó en Colombia. Ahora, cuando se trabaja en la bajada de, de la definición de labias data, en el informe 2013 de la Relatoría, Dice, este de derecho conocido como la acción de avias data es particularmente relevante en la era digital eh, y allí prevé que se puede eh, actualizar, rectificar, enmendar y eliminar. Por lo cual ahí aparece en el, banco, en el modo de los bancos de datos algo que no está previsto en el 13. Asumamos que los bancos de datos no serían un medio de comunicación. No lo sé, las plataformas son bancos de datos, medio de comunicación. Tampoco lo tengo del todo claro. Porque no lo tienen de clave ni siquiera plataformas. Porque un día dicen, amparo la primera enmienda y otro día dicen, solo damos conectividad. Eh, con lo cual, en ese marco de, de labias data permite modificar, el, el, eliminar o corregir, hay un problema de propia interpretación del interior del sistema. Eh, el sistema interamericano tiene dicho en un par de informes que cuando la información es falsa, cabe la rectificación si se trata de un medio. Eventualmente podríamos ver si se trata también de un banco de datos. Ahora, el artículo 14 de la Convención Americana, en su texto en castellano, que es distinto al texto en inglés, aclaro, eh, habla de informaciones inexactas o agraviantes. Con lo cual podría haber un supuesto de información cierta que fuera agraviante susceptible de ser rectificada, de acuerdo a la Convención. Siendo absolutamente literal para seguir con, las, este, con los hallazgos raros en algún momento se afirmó que lo que ocurrió en Custellán no es compatible con el eh, derecho internacional de derechos humanos Yo tengo mis dudas porque la propia corte cuando trabajó el tema de derecho a la privacidad en el caso de Echelco en Brasil eh, planteó que el derecho a la privacidad de las comunicaciones telefónicas no formaba parte del artículo 11 de la convención sin embargo, condenó a Brasil por la divulgación de contenidos este, de, de, ¿cómo se llama? De, de, de conversaciones telefónicas. Eh, existe la resolución de prontuario en el derecho penal. Pasados los 10 años, cumplimiento de la condena, el sistema penal elimina el antecedente. Si legalmente se elimina el antecedente, tiene más derecho... Me ¿Lo estoy preguntando? No tengo la respuesta. Digo, ¿tiene más derecho una plataforma que el propio Estado a mantener ese dato? Pregunta, en homenaje a que la libertad de expresión un privado tendría más derecho que el Estado. No lo tengo claro, no lo pregunto. Creo que sería de alguna interpretación eh, mucho más frondosa que la mía en 15 minutos. Eh, apareció otro tema en el medio desde hace tres, cuatro meses, está ratificada la Convención Interamericana contra la discriminación, la xenofobia y el racismo y otras formas de intolerancia. Ahí puede haber datos ciertos, discriminatorios, y el artículo 4 de la Convención dice directamente eliminar, suprimir y sancionar. es distinto del 13.2, que prohíbe la censura, la propia Comisión respecto de del discurso discriminatorio a los colectivos LGTBI iris en el 2015. Una vez que esto se ratifique suficientemente y entre en vigencia, la Comisión o la Corte tendrán que ver qué hacen. Con lo cual, si ni ellos tienen la respuesta, mucho menos yo. Eh, para seguir complicando la vida, el sistema interamericano habla del derecho al anonimato. ¿Cómo compatibilizo el derecho al anonimato con un no derecho al olvido? Entro por los lados complicados porque la regulación, también se menciona en, el propio, en los propios informes que esto es vago y ambiguo. Yo quiero asumir que si en algún momento se regula, no se va a regular de modo vago y ambiguo, sino cumpliendo con el triple estándar. O sea, una definición legal precisa hecha por, la, por ley del Congreso, etcétera, etcétera, y dejando a salvo algunas cosas que el propio sistema interamericano tiene validadas. Ya incluso como que no caben excepciones en el derecho de acceso a la información pública, como los temas de memoria, y verdad y justicia, luego del caso eh, Gómez Lund, y en las buenas partes del caso eh, Diario Militar de, de Guatemala. Eh, se plantea que el perfilamiento de periodistas o el, el ciberpatrullaje eh, es un modo de agresión a la prensa. Ahora, una vez que se, que se construye el perfil y queda en un banco de datos, incluso privado, no hay derecho a cancelarlo, de vuelta, preguntas que no tengo la solución. Solo me nacen las preguntas de andar revolviendo cosas dentro del sistema interamericano. Se ha dicho a propósito de la pandemia eh, que una vez que se tomen datos de, de geolocalización o de la situación de por dónde transitan las personas, etcétera, para construir los perfiles de la enfermedad, etc., hay que borrarlos. Asumamos que no los borró la empresa privada a la cual un eventual Estado le puede haber delegado esto y que los cuelguen en internet, así calza bien el ejemplo, de por dónde deambuló una persona pública en determinado lugar en función de la pandemia. ¿Tiene derecho a cancelarlo o no? Obviamente, ya despejé todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, no deberían ser afectados por la regla del derecho al olvido de la vía data, sino por rectificación. Pero en el caso del derecho al olvido, en estos casos, se pone un poco más complejo. ¿Qué es interés público? ¿Qué no es interés público? La, la colega este, puso el dedo en la llaga eh, a propósito del caso de Negri. Ahora, la definición de interés público está más o menos vertebrada en un par de fallos. Uno es Fontevecchia, en, la corte, en los fallos de la Corte Interamericana. Y si el, si, el, si el anclaje del caso de Negri es efectivamente el interés público, Creo recordar la frase de la sentencia, es esto no tiene interés público en términos de que no resulta relevante al sistema democrático y a la construcción de ciudadanía y otras cosas que aparecen en Fontevecchia este, como interés público. De vuelta, estoy recontra lleno de preguntas, tengo pocas soluciones. Eh, pero me pongo en la carne de alguien que me diga, miren, construyeron mi geoposicionamiento y resulta que me hice una escapada. Le dije a mi esposa que iba a comprar cigarrillos y hice una escapada. Ahora estoy geolocalizado. ¿No tengo derecho a borrarlo? Eh, repasando y para dejarlo abierto al, al cuestionamiento. Eh, por supuesto, el sistema habilitó que haya bloqueos. Antes estaba prohibido. Yo en la facultad, en serio, no puede haber bozales legales porque rompen el 13-2. Ahora vienen y dicen, mire, ¿puede haber alguna situación de bloqueo? ¿Por qué es lo complejo? Porque en el 2004 la Relatoría Especial de Libertad de Expresión dijo que había que interpretar la Convención Americana en el 13.5 que la prohibición implica penalización, no prohibición. Ahora, la, la propia Relatoría, años después, dice, cabe la posibilidad, que dice en el informe, si no me equivoco, del 2013, en casos excepcionales, cuando se está frente a contenidos abiertamente ilícitos o discursos no resguardados con el derecho a libertad de expresión, cabe la adopción de medidas obligatorias de bloqueo filtrado. Ahí hay una puerta que se abrió, antes no estaba abierta. Ah, y mucho más para tomar en cuenta ahora con el tema de la Convención de Discriminación. Eh, yendo un poquito al, al, al rol de, los, de las propias plataformas, eh, es cierto, es un problema decir que hay que privatizar la censura. Pero yo me puse a revisar más de una vez, por razones académicas y hasta profesionales, las directrices de los términos y condiciones. Y ahí se puso el pan Revenge como un material a ser bajado. Aparecieron las violaciones de propiedad intelectual, puestas por las mismas plataformas. Ahora, ¿por qué para una plataforma es más importante la propiedad intelectual que la privacidad de las personas? Incluso de datos sensibles. De vuelta, tengo un montón de preguntas, tengo explicaciones políticas, no necesariamente son jurídicas, eh, pero me parece que hay que... En algún lugar, tensionar hacia dónde van algunas eh, eh, posiciones de las propias empresas, de los propios estados y hasta de los propios operadores jurídicos y los académicos para no tropezarnos con nuestros propios cordones a medida que queremos ir caminando. Eh, los estudiantes a veces preguntan y hacen preguntas bien, bien interesantes que tienen la saga de, este, de este tipo de cosas. Profe, profe, profe, ¿cómo es que no se puede y resulta que sí se puede? Gracias. Bueno, eh, la verdad fue como un cachetazo una atrás de la otra. Eh, ay, y, y se nos fue. Nos, de, nos dejó todo eso y se fue. Se tiró una bomba y se desconectó Damián. A ver si ahora vuelve. Cuento eh, si. Sí, sí. Luisa, vos querés retomar, al primero para arrancar, digo, alguna de las de las preguntas que, que él hizo tomando cosas que vos habías mencionado, por ejemplo, el tema del interés público, o si hay algo que, que vos hayas tomado nota como para, para comentar y reflexionar. Eh, ahí volvió. Sí, sí, sí. Damián, estamos recién retomando porque nos tiraste la bomba y te fuiste, así que... Me, me caí, no sé por qué. Bueno, ahí Luisa iba a retomar un poco desde algo que vos planteaste y ahora abrimos eh, para, para el, el intercambio con el resto. Bueno, lo primero que quiero es aclarar eh, una aclaración en algo que, en lo que yo tal vez no fui precisa y es que en el caso colombiano la Corte Constitucional decide no aplicar AVIADATA. Porque, uno, porque la ley de Avias Data sí tiene la misma excepción, eh, y dos, porque estima que no es compatible, pero de todas maneras sí es algo que veo que se está tratando de importar. ¿sí? De todas maneras, la Corte en, en esa decisión dice: el hecho de que la ley exceptúe a los medios de comunicación de la aplicación de esa ley no quiere decir que ellos no respondan a Avias Data, o sea, así lo dice. Entonces, de todas maneras, sí hay ahí como una puerta abierta para que esa discusión se, se cuele por ahí. Eh, apunté algunas cosas de, de estas reflexiones eh, que acabamos de escuchar, pero no sé cómo quieras hacerlo. No sé si haya preguntas o si el, la gente tenga también sus propias reflexiones. Sí, eh, voy a aprovechar... Quienes estén acá participando para, para hacer alguna pregunta, algún comentario, no sé si lo ven, pero digo, a la izquierda de la pantalla abajo hay una manito, pueden levantarla y les cedemos eh, la palabra para hacer la pregunta. O pueden hacer las preguntas, si les resulta más cómodo, por el chat. También hay un espacio eh, de chat público, Bueno, por ejemplo, hay María José, no sabía había en este momento que, que se escuchaba cortado. Te saludo María José, que nos conocemos por las redes. Quien quiera encender su cámara, bienvenido. O sea, pueden, pueden mostrarse los que quieran. Los que no, también se los contamos. Eh, y lo mismo el tema del micrófono en este momento. Lo que sí tratamos de es cuidar el tema del micrófono para no hacer interrupciones. Así que si alguno quiere hacer la pregunta con micrófono, levanta la mano y abre el micrófono. Eh, ¿O algún comentario? ¿Alguna reflexión? Si pueden abrir la cámara, porque si no es como darle clase en, en el viejo edificio a Marcelo T. de Alviar de la Facultad de Ciencias Sociales, pero en el caso sí. de Azulejos. Invitamos a... El que, el, que quiere, el que quiere puede abrirlo, pero no es una no, cosa no, no, obligatoria no, no, es que uno no se un, un Pero sí están invitados a mostrarse. <risa> uno se siente más acompañado. Eh, de hecho, hay estudios que dicen que en las videollamadas, cuando uno ve los rostros del resto, eh, hay un poco más también de empatía en el diálogo, ¿no? porque uno parece que está hablando solo con pantallas oscuras e iniciales. La clase eh, tan grave que ya hay estudios sobre las videollamadas del COVID. Y ya pasaron tantos meses que se <risa> un hay doctoradas. ¿no? Bueno, si no hay ningún comentario, yo quisiera, eh, yo quisiera hacer la siguiente reflexión, o más bien hacer énfasis en una reflexión, y es que sí hay definiciones de interés público en el sistema interamericano y seguramente en la jurisprudencia de muchos países latinoamericanos, pero la decisión de que el interés público es la barra para medir qué permitimos y qué no es. Es una decisión, pero puede ser otra. ¿sí? Eh, la libertad de expresión no está limitada por el interés público en esos términos en los que se ponen en esas decisiones. Es decir, eh, la libertad de expresión es mucho más amplia y permite muchas más cosas de lo que se entiende como interés público en esas decisiones. Entonces, yo eh, creo que esto es por la dificultad que hay de poner esas barreras y por lo importante que es proteger, digamos, esas otras, esos, esos otros tipos de expresiones que no son interés público. Entonces, yo lo resumo diciendo que hay interés público en proteger las expresiones que no se entienden como interés público. O sea, igual queremos proteger el, el amarillismo, igual queremos proteger eh, no, los tristes. No. Per, per, perdón, para evitar malinterpretación. En Fontevecchia el concepto de interés público sí. está planteado no en el interés del discurso, sino en que no toda violación a la intimidad es ilegal. Cuando el 11 de la Convención resguarda el derecho a la privacidad, ese derecho a la privacidad, como también lo tiene la legislación argentina de muchos países en el continente, está basada en la regla de que la intromisión soportada en la buena fe y el interés público no es ilegítima. Claro. Ahí es donde yo estoy poniendo el baremo de, de dónde aparece el interés público, ¿no? Respecto a la protección de la de, la, de las personas. Claro, el asunto es si nos llevamos es, es, esa vara para la, para la resolución de los casos de derecho bueno, al olvido o cualquier otro... Es, que, es que de vuelta, el derecho al olvido está vinculado a temas de privacidad. Hay que ver cómo se maneja la compatibilidad del 11. Con el 13, la libertad preferida del 13 frente al 11 se basa No la buena ley de interés público, con si no hay que cambiar las resoluciones de la Corte y dejar de creer en el control de convencionalidad. No podemos estirar el concepto de interés público donde querramos nosotros, porque ya lo fijó la Corte Interamericana. ¿Pueden? Hago una intervención para que esto no quede en un debate entre abogados, eh, porque... porque... Justamente como la, nuestra idea es también que, que el, el tema salga del, del nicho de, la, de los artículos de la ley, eh, creo que lo que nos interesa pensar es si efectivamente existe, eh, bueno, nosotros lo habíamos planteado como, no sé si es una contraposición, pero efectivamente existe un conflicto, entre un derecho eh, al olvido, que es llamado así, digo, de esta forma, pero como bien ustedes explicaron, remite a, una, a la ley de protección de datos personales, tiene que ver, como está mucho más parada en esa, en esa ley, en el avias data, eh, y, y no hay que olvidarse quiénes son los intermediarios que están ahí ejecutando esta acción, ¿no? Porque, digo, una cosa es lo que dice la ley y después es cómo se lleva a cabo el, el ejemplo del índice que hizo Luisa me parece pertinente para pensar efectivamente que acá la forma de, eh, digamos, implementar, hacer efectiva esto, ¿no? Las medidas concretas, técnicas, son generalmente ir a las plataformas a decirles esta información que no necesariamente se elimina el contenido, no se borra, sí se restringe el acceso porque... Todo el mundo sabe que un buscador es nuestro intermediario necesario para poder saber qué es lo que hay en, eh, en toda esta maraña de internet que tenemos con el volumen de información que hay. Eh, uno puede, en, en otros casos, se suele de hecho eh, debatir sobre el rol de estos intermediarios, como por ejemplo... Google en su algoritmo y cómo eh, puede jerarquizar los resultados de búsqueda, porque también de esa forma condiciona a qué información accedemos prioritariamente, ¿no? Y bueno, la primera que me muestra supongo que es más relevante y no necesariamente eh, sea sí o sí, depende de, qué, de, depende de qué criterios. En este caso sería, eh, bueno, hay información que se hizo pública en un momento histórico, X, hace 5 años, 10 años, 20 años, lo que fuera, eh, que en ese momento, yo no, no me voy a meter con la definición, eh, digamos, técnico legal de qué es interés público, pero que en ese momento, pensando en el, en el caso, por ejemplo, de Natalia de Negri, era un tema que se seguía en absolutamente todos los medios de comunicación, sin importar si eran de farándula o si eran noticiales o sea, Digo, de noticias, cubriéndolo con criterios de notici noticiabilidad. Entonces era una noticia, era información de interés público, si se quiere, en ese momento, porque estaba ligado a una causa que se estaba siguiendo. Entonces uno puede pensar, eh, bueno, pasaron 20 años, ya, ya no me acuerdo, yo era chica, así que yo lo veía como justamente algo que estaba ahí en la tele. Y... Pasaron 20 años. Eh, se, le, se le da, eh, desde, desde la justicia, se le da este derecho, se le habilita esta posibilidad de que no esté accesible en los resultados de búsqueda esta información que remitía a ella. Eh, pero digo, esto es un caso, eh, ¿no? Es un caso de tantos que, que algunos de ustedes mencionaron. Quizás ahí la pregunta está, eh, porque bueno, ella dice, bueno, ya está, esto ya pasó, eh, como quiero seguir adelante, borrón y cuenta nueva, ¿no? lo imagino en ese sentido. Ahora, este, este, este derecho al olvido, efectivamente, entonces, lo pensamos como que está afectando un, un derecho a, a la, de la ciudadanía a informarse. Si alguien quisiera, por ejemplo, lo pienso hasta que fuere, esto quedaría fuera del acceso para poder ser buscado en un archivo y estudiado. Quizás esto es una pregunta para, para explicar también por qué lo pensamos como un tema para conversar. Eh, ahí habría que elegir entre qué derecho prima sobre el otro. Eh, algunos pueden posicionarse en lugar de qué derecho le importa más a uno, y ahí es donde, no sé si estos debates que ustedes planteaban van por ahí, ¿no? Bueno, ¿qué, qué se prioriza? Si el derecho de esta persona a poder seguir con su vida y que no se exceda, a determinada información que, no sé, que lo condene a toda la vida a ser visto de una manera, eh, o un derecho a acceder a esta información, porque es algo que existió, como bien dijiste, Luisa, es información que es cierta, ¿no? Es algo que, que sucedió, que se registró en ese momento, esta persona de hecho participó voluntariamente también de estas entrevistas que se le hacían, de este, digo, no era algo... Entonces, dejo como esta pregunta, igual ahí vi que levantó la mano María José, así que María José hace una pregunta. Dice, desde casos concretos como el archivo de la memoria de Santa Fe, es bastante difícil pensar el derecho al olvido de esa manera. Eh, María José, ¿querés hablar? ¿Tenés abierto el micrófono? Te, te invitamos. Sí, sí, nos ah. puedes contar del archivo de memoria de Santa Fe. No te estoy escuchando, María José. ¿Tenés una, quizás algo del micrófono? Lo tenías abierto, pero no, no te escuchaba. Dale, bueno, nos va a escribir la pregunta o el comentario. Eh, repito, por si Damián no llegó a escuchar, María José nos dice que desde casos concretos como el archivo de la memoria de Santa Fe, es bastante difícil pensar el derecho al olvido de esa manera. Una pregunta, ¿puedo? No sé si se me escucha. Sí, se te escucha, no sé quién habla. Yo soy Laura, me, no me puedo poner la camarita, soy Laura Silverleib, soy este, licenciada en bibliotecología. Mucho gusto. Eh, hace un tiempo hice una maestría y justo había salido el Derecho al Olvido y yo escribí para un seminario sobre ese tema. Eh, no soy abogada, así que quiero <ríe> anticiparme a a eso, ¿no? Que no escribí desde el derecho, lo estudié, trabajo en bibliotecas jurídicas en el Poder Judicial. Y eh, cuando escribí ese artículo, lo que yo pensé, eh, primero que lo que dice el derecho al olvido eh, rige para casos que no sean eh, de lesa humanidad, que no sean históricos, o sea, no sean funcionarios públicos, que no interceda en lo que es el derecho al recuerdo eh, del país, ¿no es cierto? Pero por otro lado, lo que yo pensé en ese momento es que para eso está el recuerdo en las bibliotecas. Esa persona queda resguardada en las redes, que no puede, eh, digamos, re, redireccionarse la información que hay sobre esa persona, se resguarda su intimidad, pero queda siempre el archivo impreso de los periódicos. O sea, el investigador que quiere va a encontrar esa información. Y la persona, creo, si, por lo que yo estudié... Creo que el caso fue en España de una persona que era un deudor alimentario, debía alimentos a los hijos. Y él decía, yo ya no debo más, ya dejé de ser ese deudor, no quiero ser más esa persona. Y yo creo que tiene derecho a dejar de ser el deudor alimentario que fue hace 20 años. Ahora, si el que quiere dejar, de dejar rastros es un Videla, no tiene derecho a pedir el olvido. Creo que ahí tiene que haber un equilibrio. Y que también está siempre el resguardo de las hemerotecas, de los archivos gráficos, de los libros, donde siempre los investigadores que necesiten información la van a encontrar. Y la persona que no es mal, deudor hipotecario, que dejó de ser, no sé. Pero si fue un violador y asesinó a alguien en derecho penal, bueno, habrá que estudiar los casos. No sé, desde mi este, pequeña, digamos, experiencia que estudié el tema... Bueno, eso quería comentar. Muchas gracias, Laura. No sé si Damián le querías comentar sí. algo. A ver, yo por eso lo mencioné explícitamente, me medio ido al pasar, hay un caso en Brasil que se llama Gómez Lund, en el cual se planteó que las obligaciones del Estado de reparación de violaciones de derechos en una materia de información no solo tenían que ver con los derechos de la víctima directa de los familiares de la persona que había desaparecido en el caso de la guerrillas de Araguaia, Sino que aparece el derecho a la verdad en el marco del artículo 13. Es decir, como un derecho de todas las personas que forman parte de la comunidad. ¿no? Nosotros llamamos el sujeto universal. Por eso, dicho, dicho esto, yo no tengo, insisto, no tengo la receta, pero las cosas no son iguales. Una cosa es un medio de comunicación. No sé en qué habrá En si el caso de, de mencionó la, la colega que la la Comisión eh, eh, otra cosa son los bancos de datos, en la propia ley de bancos de datos de Argentina está la cancelación en el tema de los créditos, eh, lo que pasa es que hay una explosión de situaciones nuevas, que lo que no sé es si las leyes viejas amparan o no amparan, porque de vuelta, las, las propias plataformas tienen sus reglas de lo que van a bloquear, no es que no hacen nunca nada respecto de esto, entonces yo me pregunto cuál es, ¿Cuál es la condición con la cual se privilegia la propiedad intelectual o el derecho marcario por sobre la privacidad de las personas? Cuando digo privacidad, no estoy diciendo todo. Lo mismo, porque si hay cosas que tienen que ver con el honor, no es lo mismo que con la privacidad. Ahora, este señor le había plata en la seguridad social. Eh, no era un tema íntimo. La... Yo tendría que repasar el detalle este, el fallo de la sala A en lo civil creo que fue la Sala H. Eh, pero ahí hay un recorte, no eliminan todo, toda la historia. ¿no? La, la, la discusión es si está bien o mal medido qué se considera interés público o interés periodístico. Ahora, parece que ahí hay un problema que es la cancelación de contenidos periodísticos. Y había otra otra reflexión muy interesante que hacía claro, sobre... ¿Por qué se le va a plantear a las plataformas? Hay un tema de accesibilidad judicial. La accesibilidad judicial quiere decir a quién le notifique, porque si cuelgan esto con un sitio de Uzbekistán, el derecho se transforma en una panacea imposible de acceder y el famoso derecho en recurso judicial efectivo desaparece. Entonces se va a las plataformas, porque además las plataformas tienen una propia regla de seguir este caminito, poné qué te pasó y que te vamos a contestar. Tampoco está claro quién te contesta el porqué y con qué título. Eh, yo manejé un caso en el cual, con un sitio en Uzbekistán, literalmente, se había montado una dramatización de una periodista en el marco de una eh, campaña de amenazas contra ella por una investigación que había hecho. Y habían dramatizado su persona haciendo una felatio, una, con, y además decía, miren las cosas que hace fulana, el sitio era punto UZ. Seguimos el caminito, al le dije, mirá, no es censura, me dice no es censura, no es información, es una campaña de amenaza. Hicimos todo el caminito, y contestaron, eso no es ilegal. ¿verdad? Bueno, no sé cuál será el criterio de legalidad. Puede ser que no violara la primera enmienda. Quizás la claro, primera enmienda va del río Bravo para arriba. No era información. Podía ser un caso de censura y es posible. Es posible. La lectura de la Corte Interamericana de hasta la incautación de los libros después de la publicación de censura previa es posible. ¿Cuál es el remedio judicial para alguien que te está amenazando? Y eso forma parte de una campaña de amenaza. ¿Cuál es el derecho al recurso judicial efectivo? ¿Por qué digo esto? Porque no es información, es una dramatización montada en una campaña de prestigio y amenaza para alguien que estaba haciendo un informe sobre eh, violación de, de, de, digamos por delitos de lesa humanidad. del lado de los buenos, pero siempre, efectivamente, siempre los tema de libertad de expresión Llevan a un conflicto. A veces con el Estado y otra vez entre personas. Digo, se corre un cafirín, pero entre la mujer que y discriminada en los medios. Y el medio. ¿Quién es la víctima en un caso de resolución? Porque no solamente existe la Convención Americana, también existe la Convención de Belén do Pará y la CEDAW. De vuelta, no tengo las soluciones, tengo los problemas. Al va final me Complicar todo, Damián. <risa> eh, aprovecho igual para decirle a María José la, la pregunta que, que habías hecho, que decía, me preocupa pensar que con esta metodología es como que pudieran borrarse noticias sobre detenidos desaparecidos. Creo que quedó respondido que todo lo que tiene que ver con esa humanidad no estaría contemplado dentro de lo que es factible de entrar en un conjunto de temas de derecho de vida. sí. sí. Yo sigo sin escucharle. No, no sé si. No. No sé si es un problema del volumen. Porque no tenés el micrófono apagado, María José, pero no te escucho. No. Eh, si querés escribirnos o no, no anda el micrófono. Bueno, si no lo querés escribir, lo leemos. Eh, no sé si alguien tiene una pregunta, un comentario. Eh, Esteban, dale, Esteban. Sí, una, una pregunta para. Eh, para no, la, la pregunta sería si, si uno puede inferir que del artículo 11 de la Convención eh, deriva el, el derecho al olvido. O sea, yo, yo entiendo que no, que son cosas distintas, pero bueno, ahí es, es un poco la, eh, la, la pregunta. O sea, digo, yo creo que una cosa es la protección del honor y otra cosa es todo lo que tiene que ver con la regulación de, de datos personales, ¿no? Pero, pero bueno, no sé cómo, cómo lo ven este, también en especial y eh, cómo lo ves. Es que el derecho al olvido no solamente tendría que jugar con tema de honor, es que ver derecho al olvido es con datos exactos. Y el 11 de lo que te aprecia es el derecho al Sí, en relación con, con la reputación de las personas, yo creo que sería difícil argumentar para alguien que que se está violando su reputación cuando eso es algo que, que la persona hizo. ¿Sí? Como que la reputación tú te la ganas. ¿Sí? Y no puedes decir estás violando mi reputación cuando publicas algo que yo en efecto hice. Sí creo que la discusión se centra sobre todo en el tema de la, de la vida privada, de la privacidad. No, um, no sé si tenemos un tiempo porque son las 6 y 6 para agregar algo más ahí, eh, vamos a hacer 10 minutos más porque empezamos un poco más tarde para esperar a que nos sumaran más o menos por una hora les bien? Listo. Sobre, sobre el asunto de la, de la vida privada, de la, de la privacidad, lo que yo quería decir es lo siguiente, el profesor dice Aquí tenemos el, digamos, en una discusión donde está libertad de expresión versus vía privada, la Corte Interamericana dice aquí hay un tema de interés público y lo tenemos que aplicar para resolver esa disputa. Entonces, lo que, lo que yo quisiera eh, discutir en el tiempito que nos queda es: ese es un criterio que la Corte aplica para la resolución de un caso en un punto específico del tiempo, ¿sí? hoy, ya, hoy ese contenido, eh, o más bien, la Corte dice, ese contenido nunca debió haber existido o sí debió haber existido porque viola la privacidad o no la viola, sí. El asunto es si ese criterio cambia con el paso del tiempo, porque si, si yo voy a concluir 20 años en el futuro, que eso nunca debió haber existido, es que ni siquiera me parece que sea un tema, ese, que, esa, que eso nunca se debió haber publicado, entonces creo que ni siquiera estamos en un tema de derecho al olvido porque de nuevo ese contenido inicialmente no era legítimo, estamos hablando de contenido que por el tiempo pierde esa legitimidad según quienes hablan de derecho al olvido, ¿sí? Como, es que ya, ya no debería estar. Entonces, lo que, lo que yo le quiero decir al, al profesor Loretti es como está bien que ese es el criterio que aplica la, la Corte, pero creo que la Corte no está considerando como que el paso del tiempo hace cambiar la naturaleza de las cosas, como, no sé si estoy clara. Si, si entendí bien, no estoy de acuerdo. ¿no? Porque el fallo de no pasa por ese costado. El fallo de no es una cuestión de tiempo, al contrario. Exacto. Sí, lo que dice sí es que se considera interés público, no en el caso puntual. Hace una definición genérica como un principio de interpretación de qué es interés público. Claro. No no, perdón, perdón. No si era de interés en ese momento. Claro, que ese plan, es el plantear que, plan, que, que la circulación de ciertas informaciones tienen que ver con el desarrollo del Estado democrático, con el interés de las personas respecto a lo que hacen sus gobernantes, no es una definición sujeta al tiempo. No comparto la mirada sobre mi cuando ubican. Sí, digamos para, digamos, para poner un, en un ejemplo con, concreto, es como en el caso de Natalia de Negri, que es el más reciente que es el de ustedes. Eh, si aplicáramos el criterio de interés público, de pronto diríamos ese contenido no debió haber salido. En el momento en el que salió. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O no? Se fue. ¿Se desconectó? Ah he de no. He de... Es decir, en el caso de Negri, estamos considerando... Para mí es de Negri, para... Pero para... Para mí el fallo de Negri no dice eso. En el caso de Negri se considera, digamos, no lo dicen los términos de la Corte, pero sí se dice, acá no hay valor, acá no hay interés público, esto es puro morbo. Pero a ver... Eso era así bueno, hace 20 años y hoy. Para... Pues yo sí creo que era morbo. Mi memoria es que era morbo. La pelea entre dos personas, en una... Este... En un programa de espectáculos, no de noticias, también a mordo. Claro. No es que lo claro. No es, digo, la, la discusión es medio de comunicación. Yo creo que acá el problema es que le pusieron un mecanismo de derecho al olvido a un medio de comunicación. Creo que ese no. es el problema central. No es si tenía interés periodístico antes o ahora. Es un medio de comunicación, no entra por derecho al olvido. Punto. Para mí el error es ese. Ahora, la Corte Interamericana, con el criterio de Fontevecchia sobre qué es interés público, y le puede resolver Kimmel, basado en el discurso de interés público, rechaza Memoli. Porque dice que justo en ese caso no se da su propio estándar de interés público. Ahora, ¿está fijado el estándar? La discusión es si en los hechos, perdón si es muy jurídico, pero una, la Corte Interamericana dice, mi ley de interés público es esto. Después evalúa si los hechos se cumplen. No discute cuando. No discute qué es el interés público, discute si en el caso aplica o no la definición, o si los hechos alcanzan el estándar. Yo creo que el problema del caso de Negri es que se usó esto para tapar el contenido del medio de comunicación. Que se hace a través de Google, no importa. Si no existiera Google, Google. El tema del efecto dentro de la medida. Eh, como falta poquito, quiero, quiero decir lo que quería. Escribió... Perdón, perdón. No sé. sí. perdón. ¿Qué pasaría si hicieran una colección sobre el caso Coppola y apareciera sin google el video? Que apareciera en internet. No, no. el canal no, no, hiciera una... ¿no retomando, archivos, retorno, retomando material de archivo... Es el caso de Katy Aleman. Katy Aleman hizo unos desnudos en la época del destape argentino. La revista quiso publicarlo 25 años después. Katy Aleman dijo, no, ahora tengo hijos, antes no los tenía. No quiero que mis hijos me vean así. Les guardo derecho de imagen. No era derecho de vida Claro. Claro. Sí, de hecho... Eh... En este, en este caso también de lo de Enegri, tranquilamente uno podría remitir un tema de Derecho de Imagen y, y, y hasta sería menos, eh, menos conflictivo, claro. ¿no? Un tema de Derecho tal de Imagen. De derecho de imagen. Por ahí, por ahí agarraron un martillo ¿Ah? y todo lo que tenía enfrente sí. eran clavos. Sí, sí, sí, tal cual. Eh, quiero decir lo, lo que escribió María José para no dejarlo fuera de la conversación. Eh, ella menciona que hay artículos periodísticos que mencionaban crímenes comunes o denuncias de estafas que terminaron relacionados con causas de lesa humanidad. Es la misma complicación que está surgiendo en la actualidad con los cambios de nombres en personas trans. En el caso de hacer búsquedas de información hacia atrás se complica si no se relaciona el nombre anterior con el actual. Eh, lo, lo, lo comento porque está escrito en el chat, y no sé si eso después queda queda grabado en, en, la, en la charla. Eh, es otro tema también interesante porque ahí definitivamente tiene que ver también con la identidad de una persona, ¿no? digo claramente durante muchos años teniendo una determinada identidad, tiene registros, archivos, con esa identidad y de pronto eh, al existir ese cambio, eh, sí, hay como, me imagino que debe ser súper com complejo como está eh, tratado. Lo, lo que quizás a mí no me queda claro es lo de los crímenes comunes o denuncias de estafa relacionados con causas de lesa humanidad. Para entender, María José, vos lo que decís es, eh, tu preocupación sería si se aplicara un derecho al olvido a los crímenes comunes o a esas denuncias de estafa que están vinculadas a una... a, a, a crímenes de lesa humanidad. Eh, como, si, por, como si fueran separados y entonces... Eh, se aplicaron derecho al olvido al, a un delito común. Ahí me está escribiendo. Si sí, falló el Windows 98, eh, a. Microsoft. Con el Start Me Up y todo eso. Y sí. Eh. Mientras María José nos escribe, si hay alguien que quiera hacer un último comentario antes de cerrar, ahí dice alguien era puesto una noticia como estafador o ladrón y luego desaparecido. Ah, ok. No, no, está bien. Está bien. Eh, no sé si si Damián o Luisa. No terminé de entender, pero a mí me parece que jugaría más un tema de derecho de rectificación. Lo que pasa es que se suele pensar que el derecho a rectificación debe ser inmediato con la publicación. Y a lo mejor no, porque si alguien es sometido a un juicio, eh, y obviamente es inocente hasta que tenga sentencia en contra, sale la absolución, yo creo que tendría derecho. Porque, como decía recién la colega, el tiempo implicó que algunas cosas han cambiado, que se diga en el diario que lo que había firmado, porque además los diarios a veces usan el potencial y otras veces no, y, y como un dato cierto se ponga efectivamente es la persona actual ahí aclara María José que dice las familias pueden pedir que se borren por el honor de esa persona pero a la vez es información necesaria para la investigación no se sé si rectifiquen lo que podrían pedir es una rectificación una rectificación no una eliminación del contenido eh, bueno, ya estamos sobre la hora para cerrar, así que les agradezco o a sea, Luisa, Damián, estuvo súper interesante el intercambio. Creo que no soy la única que se queda con ganas de estirarlo un poco más, pero bueno, la, la idea es que esto después quede como un registro de no más una hora, porque si no se... Se vuelve un poco difícil para que hoy por hoy, que está lleno de contenidos en internet publicados, no, no damos abasto para consumir todo lo que hay. Así que, eh, pero seguramente en algún otro momento hagamos algún otro, otro tema. De este es porque hay muchos mucho para, para pensar, y, y como bien dijo damián hay más preguntas que respuestas, y así, y por eso estamos aquí. Y la nombramos un montón a de negri, sí, es cierto. Fue un caso muy reciente y bueno, nada, sí, pero eh, servía como disparador para pensarlo el tema. Pero eh, esto apunta a un montón de otro tema. Y bueno, si en otro momento, obviamente, hacemos otra otra charla, van a quedar todos y todas invitados. Eh, de nuevo, muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Daniel, y a todas las que se sumaron.